con esto cerraremos los temas de lentes y óptica. Posteriormente volveremos a retomar lo que tiene que ver con problemas aplicados a lentes. ¿Qué veremos? Definición del ojo y partes que lo conforman. No siendo más, ¡comencemos! Este video cuenta con el patrocinio de Industria Reflejo, limpieza y calidad que brillan. Puede contactarlos a través de los teléfonos que aparecen en pantalla o también visitarlos a través de su página web www.industriasealdeflejo.com Bien, que es una empresa especializada en todo lo que tiene que ver para el aseo, para instituciones y también a nivel hogar. Continuemos. Definamos primeramente el ojo. ¿Qué es el ojo? Se define como un órgano principal que compone la vista. Este es un globo hueco casi esférico lleno de líquidos y permite detectar la luz y convertirla en impulsos electroquímicos que viajan a través de la neurona por el nervio óptico. Veamos aquí un ojo de forma normal. Pares del ojo vamos a analizar cada una de las partes que lo conforman vamos a ir analizándolo todo completo empecemos primeramente con esta parte de acá que se llama la conjuntiva ¿Qué es la conjuntiva es una membrana delgada que cubre la superficie del párpado y la parte blanca del globo ocular su función es proteger los agentes externos al globo ocular, aunque interviene también en la formación de componentes de la lágrima y la defensa inmunológica del ojo. Siguiente parte. la parte más baja podemos encontrar el iris. ¿Y qué es el iris? Es la parte colorida del ojo se encuentra entre la córnea y el cristalino. Su función es definir la coloración del ojo, puede ser azul, verde, marrón, entre otros, y regula la cantidad de luz que llega a la retina. Ahora más abajo del iris encontramos esta parte de acá que se llama la pupila. ¿Qué es la pupila? Es un orificio situado en el centro del iris, por donde penetra la luz en la cámara posterior del ojo, su función es la responsable de la entrada de luz al ojo, permitiendo que la retina reciba la luz que necesita. Siguiente parte, esta parte de acá podemos ver como una especie de bolsa, se conoce como el cristalino, ¿Qué es el cristalino? Es una estructura del ojo humano con forma biconvexa que se encuentra situado tras el iris y delante del humor Les recomiendo que pueden pausar el video para que vayan notando cada una de las definiciones y sus respectivas funciones. Ahora, la función del cristalino. Permite desviar los rayos de luz para formar una imagen nítida sobre la retina, siendo independiente a la distancia que se encuentra el objeto. Ahora, más abajo del cristalino, encontramos esta parte de acá, que es la córnea, una parte muy importante del ojo. Veamos su definición. La córnea es una membrana transparente curvilínea y se encuentra en la parte externa del ojo. Cubre el iris, la pupila y la cámara interior. Su función, actúa como escudo protector del ojo protegiéndolo del polvo, los gérmenes y de otros factores de riesgo. Al otro lado, veamos qué es lo que ocurre. Encontramos ahora la esclerótica, que es una membrana blanca, gruesa y resistente, que constituye la capa exterior del globo del ojo. Su función Permite darle al ojo la forma que tiene y protege de elementos internos que hace que éste realice sus funciones. Más abajo de la esclerótica vemos esta parte un poco más gruesa, como una especie de musculito. Este es el coroides o la coroides. Es la segunda capa del ojo que está compuesta por vasos sanguíneos y tejido cognitivo. Su función nutrir y suministrarle oxígeno a la retina. También absorbe la luz directa gracias a su pigmentación constituida por la melanina. Más abajo de la coroides podemos encontrar la retina, que es la capa más interna del ojo en la cual se reciben las impresiones luminosas que son transmitidas al cerebro. Veamos su función. Convierte las imágenes en señales eléctricas enviándolas por el nervio óptico al cerebro. Es muy importante en, en, entre las partes del ojo. Ahora encontramos la mácula y también el nervio óptico. Ambas se encuentran muy ligadas una a la otra. Veamos cuál es su definición y su función la mácula es una mancha amarilla localizada en la retina y especializada en la visión fina de los detalles sirve para leer y distinguir rostros en las personas o sea que nos permite diferenciar cómo se ven las personas a partir de formas faciales ahora el nervio óptico se le conoce como nervio sensorial y es el encargado de transmitir la información visual desde la retina hasta el cerebro. Entonces, la mácula y el nervio óptico están muy relacionados uno con el otro. Ahora, bien, por último, tenemos el humor vítreo que se encuentra alojado en esta parte cerca donde están todas estas venas del nervio óptico. Veamos. Es un líquido gelatinoso y transparente que rellena el espacio comprendido entre la superficie interna de la retina y la cara posterior del cristalino. Su función. Da volumen al ojo, sostiene la retina y mantiene la transparencia de manera que los haces de luz puedan atravesarla. Estas son. Fueron todas las partes que componen el ojo. No olvidemos que fuimos patrocinados por Industrias El Reflejo. Limpieza y calidad que brilla. Ahora les voy a dejar una pequeña reseña de nuestro patrocinador. Pero antes de eso, quiero invitarlos a que ya que hemos cerrado la parte de lentes y óptica, vamos a pasar a un nuevo tema que tiene que ver con calor y temperatura. No se lo pierdan. Vamos a pasar dejar la parte de lentes para conocer todo lo que tiene que ver con el calor, los termómetros, cambios que existen en la masa cuando hay diferencias de temperatura. Y esto nos va a llevar a un tema que es muy interesante, que tiene que ver con la termodinámica. Con esto, damos por concluido este video.